Serge es considerado uno de los padres fundadores de los sintetizadores, implementó en sus diseños una técnica que llamó programación parchando. El ejemplo más notorio es el Dual Universal Slope Generator, inspiración de muchos generadores de envolventes disponibles en el Eurorack, entre ellos el MATS. Hoy veremos cómo hacer el sonido Ring Modulator. Lo llamaremos Modulación de Amplitud Bipolar. Comencemos. Nuevamente conectamos las salidas. Ocuparemos ambas salidas del SUD, las conectaremos cada una a un VCA y luego a un mezclador. Como el HexMix VCA de Befaco ya dispone de esa función, la aprovechamos. La mezcla la conectamos al efecto. Conectamos el Teleharmonic al AUX IN del SUD, no escucharemos nada porque ambas fases se cancelan. sin embargo si bajamos el volumen de alguno de los dos BCA, tendremos sonido. Ahora necesitamos un VCO que module la señal. Un Ring Modulator invierte la señal portadora cuando la moduladora está en su fase negativa. Esto se puede hacer copiando un VCO e invirtiendo una de las copias. En este caso vamos a ocupar el Cinnamon de Bastel que nos proporciona ondas senos en 180 grados de desfase en su salida high pass con respecto a la low pass. Podemos ocupar la entrada a la distorsión para modificar el timbre aún más. La salida mezclada la vamos a pasar por otro VCA para controlar su amplitud, luego podremos seguir esculpiendo ya sea con efectos como delays o filtros. Estos son puntos de partida. Esta forma es la más complicada, pero también la más versátil ya que se puede controlar la relación entre las etapas de modulación alterando el sonido final. Podemos alterar la amplitud de la señal moduladora y también cuando se produce la inversión de la portadora si ocupamos una onda seno en otra fase, por ejemplo 90 grados. Como siempre, esperamos que esto sea un punto de partida para la exploración sonora.